Que se den cuenta toditos que son los colles de mierda que nos roban a nosotros los camas. Eso lo también quiero decirlo. Y me roban lo que yo aporto. Entonces, los colles de mierda que son de la paz me están robando porque somos centralistas. Ahí nos compensan los pero no acá. Acá nos roban. Acá nos asaltan. Colles de mierda. Así nomás. Unos coñas de mierda, ladrones, asaltantes, corruptos, delincuentes Todos Los políticos Los políticos los coñas de mierda Son unos coñas de mierda y los putas, ¿Todos? Así es, pero no somos ladrones, no somos asaltantes No somos asaltantes nosotros Nosotros no somos asaltantes ni ladrones Pero los coñas de mierda y los putas sí son ¿Qué es lo más? Oye, es de mierda, cara. La Convención Política del Estado dice que es el Estado. Ya, ya, ya, ya. Le he dicho, he dicho que, lo, que, lo, que lo pone en la Convención Política del Estado de la de República, así que no le vengan a repetir lo que yo he dicho. ¡Masista! ¿Y el coyo? No. Ah, no. La cara la tendés. Sí, soy colla. Porque nací en Santa Cruz de la Sierra, soy coño. Y apellido de Herrera. Yo, Rivero. A Rivero, de los coñas, porque soy racista. Mi familia es de Buenavista, descendiendo de Rómulo Herrera Cristiñano. ¿Sabes quién es Rómulo Herrera Cristiñano? ¿sabes? ¿Sabes quién es Rómulo Herrera Cristiñano? ¿sabes? ¿Sabes quién es? Fue el primer rector de la universidad.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 Ustedes se molestan que ustedes son unos centralistas, le digo, y son unos masistas, eso se molesta. Y se molestan que los coches de mierda son ladrones, eso se molesta. Por eso, por eso que yo, por eso que ustedes le dan rabia, por eso le dan rabia, que los ladrones no son los campas son los coches. Por eso le dan le da rabia a ustedes. Entonces, ¿quién le está reclamando? Simplemente le ¿quién le está reclamando? No me está preguntando, me está cuestionando ya okay, yo le respondí. Le respondí el... y le respondí. Le respondí, aquí, le, respondí le respondí. Entonces, déjate de van. Porque la constitución dice aquí. Mierda, y me la estaba metiendo por la boca, carajo. Ah, no, deja de joder. Me dejate joder. La constitución dice aquí, y dice aquí, carajo, y usted va a decir lo que dice acá. Y sin embargo, ya te había respondido ya. Yo lo ha consistado ¿Eso es el modelo. Es el ya, muy bien. bien.